Muchas gracias. Presentamos veto a la sección 16 del presupuesto, la destinada al Ministerio del Interior. El Ministerio eh, presenta como objetivos del Ministerio la mejora de la seguridad, la reducción de la criminalidad, la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. Sin embargo, vemos en el presupuesto, estudiando el presupuesto, dos medidas para esto. Por un lado, vemos que se precariza fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, por otro, que determinadas partidas que tienen que ver con reinserción y alternativas a la prisión se reducen muy drásticamente. En cuanto a la precarización de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lo primero que se hace es reducir partidas de cuerpos de lucha contra la corrupción, como la UCO y la UDEF. No entendemos esto mucho, pensamos que esto tiene bastante que ver con la idea que tiene el Gobierno de la lucha contra la corrupción. Y en cuanto a las plantillas de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues se mantiene en la precariedad absoluta en la que están las plantillas, que tienen una reducción del 9% desde el 2011 y que con lo poquísimo que se les aumenta este año en el presupuesto, junto con la escasez la tasa de reposición, obviamente van a seguir absolutamente mermadas. Si a esto se le suma que en la partida 483, la destinada a muchas medidas que tienen que ver con alternativas a la presión, inter, eh, intervención social y eh, medidas de, de reinserción, que se reducen un 40%, si juntamos las dos cosas parece que los objetivos del que se marca el Ministerio del Interior más tienen que ver con un eh, milagro divino que con los presupuestos, la verdad. Respecto a las partidas destinadas a instituciones penitenciarias, sabemos que el ministerio se marcaba para este año como objetivo la transferencia de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas y, además, pretende hacerlo dándole a las comunidades autónomas el dinero que tiene en el presupuesto para asistencia sanitaria. Sin embargo, analizamos el presupuesto y lo que se ha hecho para este 2017 es vaciar el, los presupuestos en las partidas en materia de asistencia sanitaria. Se reduce un 13% en medicamentos, un 32% en conciertos de asistencia sanitaria, un 2% en alimentación. Eso sí, se mantiene en la misma partida en eh, protocolo, que es lo que va a pasar aquí. Pues lo que va a pasar, obviamente, es que con esta miseria en la que se deja la asistencia sanitaria en prisión, las comunidades autónomas no van a querer eh, asumir esta competencia en estas condiciones. ¿Y quién va a tener las consecuencias? Pues las consecuencias las van a sufrir las personas presas. Personas presas que tienen una sobrerepresentación de enfermedades, con cientos de muertes por enfermedades graves en las prisiones en los últimos años. Obviamente habrá que preguntarse si este presupuesto no va a provocar más muertes. Desde luego no, no lo podemos admitir. Eso sí, hay una partida nueva este año de un millón de euros destinado a material coercitivo. Y, sin embargo, no se destina absolutamente nada, cosa que exigía la Defensoría del Pueblo en formación en materia de resolución pacífica de conflictos y cero euros en materia de eh, mediación. Obviamente, lo que seduce el presupuesto es que se sigue consolidando una política que tiene que ver con el castigo, con la retribución, que tiene que ver con la represión y que se abandona las posibilidades de reinserción de las personas presas. En materia migratoria eh, se mantiene un sistema ineficaz, inhumano y que produce sufrimiento. En cuanto a los CIE, se mantiene el modelo de CIE con el que saben que nosotros pues, estamos absolutamente en desacuerdo. De hecho, ni siquiera el 42% de las personas que eh, ingresan en los CIE pueden ser expulsadas y tenemos una media de habitabilidad de los CIE del 40%. Sin embargo, el ministerio se empeña en crear nuevos CIE. Pero después analizamos el presupuesto y partidas para que este año estén los nuevos CIE no hay. Mientras tanto, hay varios CIE, y lo sabemos perfectamente, que se caen a pedazos, que no cumplen las condiciones mínimas de habitabilidad y las partidas destinadas a rehabilitación, desde luego, no prevén el que esto se pueda solucionar. Y, además, estas condiciones indignas no solo las sufren los internos, sino también los funcionarios. Obviamente, esto supone vulneraciones de derechos humanos y esto está dentro del presupuesto. En cuanto al sistema de asilo... Tenemos un sistema y tenemos un país que tiene, eh, recibe un, un índice muy bajo de solicitudes con respecto a otros países y, sin embargo, lo tenemos absolutamente colapsado. Tenemos más de 20.000 expedientes en esto y las partidas que se aumenta es tan pírrica, ni 10.000 euros, que obviamente es como absolutamente nada. Vamos a seguir sin poder acoger a los más de 15.000 refugiados eh, que, nos, eh, que nos comprometimos porque, desde luego, los números no dan, esto está claro, que no vamos a llegar ni por asomo, y más nos valdría destinar, en vez de dinero a vuelos de deportación, a programas de, de inclusión. Presentamos este veto porque lo que se deduce de él es que es, sigue manteniendo un modelo ineficaz, que lo que consolida son medidas policiales y represivas que producen sufrimiento y que no se apuesta en absoluto ni por la educación, ni por la prevención, ni por la recención, ni por la igualdad de oportunidades, ni por el cumplimiento de los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias, senadora Mora. Para la defensa de la impugnación...